Chia, chia, chia. chia. Ja. Ha. Ha. The fly Rudyfly, Drian, Acro. Acro, RT, chia. chia, El malito, malito croma. croma, Aquí los cabros, cabros. cabros. Te, recuerdan. te recuerdan con el cariño de siempre. Cariño de siempre. siempre. Son cosas de la vida. Recordad, grande la herida, ja pecho el alma dolida, recordar grande la herida, son cosas de la vida, recordar grande la herida, Pechoarte, el alma dolida, recordar grande la herida, pechuarte el alma dolida. Un sentimiento, algo cálido recorre mi cuerpo, Lágrima, aquí estás presente, sí desde otra perspectiva, cromas, alegría, compañero, la rapeo rezo por ti para que cueche la luz, descanse tranquilo, cuida a tu mamita, la persona más respetable, a ja, tu hermano, familia, aquí estamos todos tus seres amigos, recordamos en la memoria de pana, gran guerrero, humildemente aventurero, Compañeros, somos seres humanos, si a veces fallamos, trágicos, cometemos daño real, lo que quedamos, seguimos, sufrimos, extrañamos, lamentamos, ja, se me desgarra el alma, dura lo palates, extrañarte, maldito destino, y si estás presente, ja, desde otra perspectiva, marcaste momento, bueno, felices momento bueno, felices, ja, si recuerdo, así ja, si vive, así ja, si lo quiero. Así ja, si recuerdo, arriesgado, ja, porfiado ja, Croma, libra, veturero, así ja, si vive ja, Te extrañamos en el alma, mi broca De menor, jijoba Siempre quedarás, tú serás aquella luz en la oscuridad Fuiste mi guerrero, mi ángel guardián Y desde allá, la familia protege Siempre quedarás, tú serás aquella luz en la oscuridad Fuiste mi guerrero, mi ángel guardián Y desde allá la familia protege Son, son, son esas cosas de la vida que te deja en la hoy que nadie se imagina La línea del destino se rompe malas mala siesta, que te dejarán en shock para arriba, mira, sé que cuesta, pero piensa, de allá arriba cuidará eternamente, de su brother, su compa y su gente. Hoy enciende una vela de la tierra al cielo, crumas en oh, el gemelo. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. No sé cómo empezar lo inesperado Un amiguito mío nos ha dejado No sé cómo parar este sufrimiento Te extraño mi guachito, eso no te miento Sigo con esta cicatriz, algo que no me pone feliz Pero te llevo dentro de Cora en todo momento Como siempre recordaré esa felicidad Cuando llegaba así con humildad Y esa sonrisa que nos daba más mi guachito abrazo al cielo, aún no puedo creer esto, en nuestros corazones vas a ser eterno. Mira como recuerdo cuando frestaleamos aquellos momentos. Cuánta aventura llevo dentro. Broma, mi hermanito bien pulento. No te olvidaré, neves. En nuestros corazones forever. Mira, haberte despedido duele. Como cuando Endo perdió al L. Muchas lágrimas llueven. Croma por siempre, Croma por siempre. Pa. LRT, hey protégenos a todos juntos, como siempre, ese era tu asunto Compañero, ahora ya no estamos en el mismo rumbo Ahora toca extrañar y no dejarte de olvidar Como el tiempo lo veo por mi ojo pasar Y pensar que el croma ya no está Y mira pa' arriba y pura lealtad por todos los que amo Bendicenos compañero, juro que te extrañamos Como yo me acuerdo de usted mi guerrero Si era el más leal, se me fue mi compañero El que siempre estuvo conmigo en los huevos bueno, protegiendo de lo malo, le doy gracias por los consejos y me acomplejo todos los sueños que tenía cuando fuera viejo. Y cuando te visito y me acuerdo, vienen todos los recuerdos y te pienso, hermanito, yo te pienso. Ah, bueno ah. recuerdo, buenos momentos, la familia, acá Chiroma, el cariño de siempre, Somos cosas de la vida. Recordar grande la herida, a ja, pechuarte el alma dolida. Recordar grande la herida, son cosas de la vida. Recordar grande la herida, a ja, pechuarte el alma dolida. Recordar grande la herida, a pechuarte el alma dolida. Siempre quedará, tú serás aquella luz en la oscuridad. Viste mi guerrero, mi han aquella luz en la oscuridad fuiste mi guerrero, mi ángel guardián y desde allá la familia protege mira compañero que está pasando con vos mira compadre, esto es lo que pasa con lo que analizo siempre en la casa siempre aterriza mira ba y que pasa esto es lo que pasa con los negros en la casa la amenaza es tremenda. Mira papá, ¿qué pasó en la capa en con los cabrones, profesor yo en la chica lo que dice la gente de mi mundo yo rapeo en la calle todo ha sido jopa de la comida y mi compañero pasando en el pueblo vieja no crea si en la segunda a todos los lados hay vida <risa> la en este mundo algunos cabros bridos que no tienen ni rumbo con parís le va los brazos y sentir, pararía hermanito, porque la vida tiene mucha salida y perseverancia hasta los recuerdos puertos de mi puta infancia razona. esta es mi zona hermanito, no se da que en bolas de calle son muchos los detalles que se ocurren de recuerdo De la vivencia que viviste, de la bola que vos siempre tuviste Que no te hacemos mal, pero un amigo, para compañero cualquier cosa puede pasar en esta ropa El bonito que pasa no voy en bolas de farropa Siempre coloco loco, los, bien puesta, el monito para la vuelta y pasa el presupuesto Que siempre va hablarle, siempre he sido Yo no bueno, puedo